Buenas a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial, otra vez en mi canal. Quinta vez, o sexto, séptima, o novena o décima vez que subo vídeo de Warzone, o de modo Warfare 2, como queráis llamarlo, en estas últimas dos semanas. O sea que si queréis el último contenido lo más actualizado posible y. Yo qué sé, los mejores trucos. No sé qué cojones decir. Los mejores trucos, los mejores script, los mejores vídeos, las mejores cosas que necesitáis saber sobre este juego para mejorar y ser mejores jugadores. Este es tu canal, así que suscríbete, dale a like, comenta, haz ese tipo de cosas para que también le llegue a más gente. En este vídeo, como muchos habréis visto, ha salido un nuevo tipo de movimiento en Call of Duty. Bueno, ya ha llevado creo que una semanita por lo menos, que se llama el G-Walk, el Gorilla Movement, ¿vale? Esto es muy fácil, muy sencillo de hacer, pero es difícil de pillarle al principio el tranquillo. Yo habré tardado una partida, dos partidas... Lo mejor que podéis hacer es meteros en una partida probada y e ir probándolo. Y luego ya meteros, por ejemplo, en Shot House, que son mapas muy pequeños. Y masterizarlo contra enemigos, ¿vale? Para que sepáis usarlo contra enemigos. Porque el G-World te puede salir muy bien, pero si no sabes en qué momento utilizarlo, cómo utilizarlo... En Warzone es igual. En Warzone, una rotación a corta distancia está muy bien. Porque a corta distancia van a fallar más tiros, a no ser que vaya con el Cronus. Pero si no va con el Cronus y tal, es bastante difícil daros. Además de que se vuelve muy tedioso pegaros un solo disparo si vas con escopeta... Más aún, si vas con un sniper súper chungo, os lo juro. O sea, es una movida este movimiento nuevo. Es una cerdada, pero bueno, es una cosa nueva que ha salido. Entonces, yo quiero traerla al canal. He aprendido a hacerla y la estoy utilizando. Y es divertido de utilizar, ¿eh? Sobre todo porque cuando ves las reacciones de la gente, pues es gracioso. Así que sin más dilatación de ano, como siempre digo, vamos dentro del vídeo, dentro del juego. Me he puesto una partida privada y os voy a enseñar cómo funciona este movimiento, ¿vale? Voy a poner aquí captura de juego. Vale, vamos a coger cualquier tipo de clase, da igual. Aunque si tienes una clase... Está bien, ¿vale? Me he puesto en tercera persona para que veáis más o menos cómo se vería, ¿vale? Lo que tenéis que hacer primero de todo es ir a ajustes. En mando no hacerlo, ¿vale? Seguro que hay algún vídeo y si encuentro algún vídeo que lo hagan en mando, lo dejo en la descripción. Pero sí que he escuchado que es mucho más difícil realizarlo en mando. O sea que tendréis que ser un poquito más pesados aprendiéndolo. Lo único que tenéis que activar es. O el sprint táctico automático, que en mi caso no. O pulsar una vez para correr, o los dos, ¿vale? Yo recomiendo pulsar una vez para recorrer y saltar objetos en el aire. Esto. Nada. Simplemente este de aquí, ¿vale? Las teclas asignadas tenéis que cambiarlas de cuerpo a tierra y poneros rueda del ratón para abajo en el segundo, para que os podáis tirar a cuerpo a tierra con el control aún, pero tengáis para hacer el g work el ratón hacia abajo. Y ahora es muy sencillo. Ya os he explicado todo. Lo único que tenéis que hacer es: le dais a la tecla de correr y cuando estás corriendo. Rueda abajo, correr, rueda abajo, correr, rueda abajo, correr, rueda abajo, correr Así todo el rato, ¿vale? Entonces vais haciendo este movimiento que veis aquí Cuanto más rápido lo hagas, menos se levanta Si lo haces muy rápido, hay veces que salta el pibe, ¿vale? Pero como veis, ese es el movimiento Entonces si tienes a un tío cerca, una puta barbaridad ¿eh? Imaginaos que hay uno en esta puerta y yo le estoy haciendo esto, ¿vale? O sea, si me está apuntando de pecho para arriba, va a ser muy difícil que me meta Y yo va a ser muy fácil que le esquiva, ¿eh? Y es súper divertido de ver. O sea, es una. Luego, si lo vas eh, combinando con saltar, luego vuelves a correr, te vuelves a gastar, al segundo el fin dive. Es muy difícil de darte. Y en Warzone, utilizar esto en rotaciones, en los últimos círculos, os aseguro que es una pasada, ¿eh? Ya, no me cuadra el, el mapa de arriba de la izquierda, porque es el mapa de Warzone, ¿no? Que es más grande. Vale, vale. Digo yo, ¿por qué no me cuadra? Entonces, es simplemente eso: rueda para abajo, botón de correr. Todo el rato así. Si os ponéis el sprint automático, simplemente rueda para abajo y... Pero es que yo lo veo más difícil, tío. Me gusta más así. Mirad qué sencillo lo estoy haciendo. Me voy a callar para que escuchéis el orden de las teclas, ¿vale? No sé si sonará. Pero para que escuchéis el ritmo que lleva, ¿vale? Está. Está. Está. Está. Está. Está. Está. voy haciendo como un puto mono. O sea, es que... Por eso se llama Gorilla Movement. Es un mono, tío. Y esto lo vas... Digo, metiendo con un par de saltos así. ¿Ves? Te vuelves a mover. Aquí metes un Dolphin dive por ejemplo. Te agachas, te tumba lo vuelves a hacer. ¿Veis? Me suele salir bastante mejor ahora. Nada, poco más que añadir. Es simplemente eso. Es dos teclitas y tenéis este movimiento tan sexy para todos. Hostia, no me sale. Ahora no me sale. Soy gilipollas. Ahora. Bueno, ya está. Cortamos vídeo. quiero Un besazo a todos y a todas. Nos vemos en un próximo vídeo. Vídeo corto pero intenso.